Me definiría como un soñador, un soñador que tiene los pies en la tierra. Cada día me despierto, intento ser mejor que quien fui el día anterior. Es como que puedes dormir más tranquilo en la noche sabiendo que estás haciendo algo, que estás orientando tu vida a mejorar la sociedad, a ser agentes de cambio.